Buenos días, buenas tardes a todos, um, estamos de nuevo con la discusión de la literatura y tenemos hoy la, el gran privilegio y placer de tener a mi colega Tamara Mitchell de la Universidad de British Columbia y vamos a charlar un poco sobre dos poemas del poeta chileno ganador del premio Nobel. Eh, Pablo Nerura, eh, La infinita y hora al tomate. Eh, Tamara, eh, bienvenida. ¿Y ¿Cómo empezarías tú una lectura de estos textos? Bueno, gracias por la invitación. ¿eh? Um, bueno, creo que empiezo con lo básico, ¿no? Um, lo leo, um, muchas veces lo leo en voz alta. Si hay una palabra que no conozco, entonces la busco. Y, y luego, después de esas primeras lecturas, um, muchas veces pienso en lo que se podría llamar los paratextos, um, el título del poema, um, el poemario uh, en que se incluye, uh, la sección del poemario um, en que va. Um, y, y sí, como esos elementos como pistas para entender la lectura. Um, Luego, muchas veces, um, bueno, me encanta escribir en, en la hoja de papel, entonces todo en papel para mí, impreso. Um, y anoto cosas como las figuras retóricas. Um, si hay rima, entonces noto el tipo de rima que va. Um, si hay figuras retóricas como la metáfora, um, no sé, un, un simbolismo cromático, por ejemplo. Um, sí, esos elementos. Um, y voy anotando todo y pienso en la manera en que la figura retórica um, complementa, enriquece, profundiza el contenido del poema. Y en estos casos específicos eh, no tenemos todos los paratextos. Uh -huh. eh, tenemos los dos textos eh, de forma aislada. Pero sí tenemos el título. Sabemos el, el título de los Trump poemarios. Uh -huh. eh, la infinita viene de versos del capitán. Uh -huh. Y um, Oda al tomate viene de horas elementales. Uh -huh. O sea, ¿qué harías con, con esos paratextos? Bueno, con las horas element elementales, creo que es, no sé, uno de los mejores ejemplos en la poesía de la manera en que el paratexto nos, no sé, enriquece, nos da información adicional sobre el poema. Um, pensando en el, la forma de la oda, es una forma bien antigua, um, de hecho viene de la antigua Grecia, y es una lírica que generalmente um, celebra o elogia a un héroe, um, un personaje histórico, un objeto, no sé, um, Ode on a Grecian Urn sería como, <ríe> um, no sé, el, el poema ejemplar ¿no? um, contemporáneo. Um, y entonces sabiendo toda esa información sobre la tra tradición literaria um, que está, no sé, citando o en que participa Neruda con ese poema, Um, pienso, bueno, guay, está escribiendo una hora, un tomate. Um, y eso, no sé, nos da información bien profunda sobre o, la meta de la poesía o, o lo que vamos a encontrar en, en el poema. Entonces, anuncia que esta es una forma poética, como dices, antigua, mm -hmm. tradicional, sí. pero le da uh, contenido, contenido nuevo. ¿Parece un poquito más sobre este, esta relación entre forma y, y contenido eh, en, en este caso? Sí, claro. Bueno, si, si tenemos un autor latinoamericano que está participando en una tradición europea, pero bueno, de, de la antigua Grecia, entonces esa tradición ya tiene una historia bien larga, y, pero el contenido del poema no no participa exactamente en la misma manera en que la oda tradicional um, sí, uh, elogia a un objeto, um, es un objeto más bien humilde, ¿no? cotidiano y, y la temática entonces como, no sé, rompe con la tradición a la vez que va participando en la tradición. Entonces es algo bien propio de Latinoamérica, de Neruda. Um, sí, entonces pienso en esa relación entre una forma tradicional pero también una ruptura con, con la misma forma. Y, y hablas de figuras retóricas, ¿no? Mm. Que también eh, te, te atraen y, y te, te ayudan a pensar eh, en cómo leer el, el poema. Eh, uh -huh. Otra vez, en este caso específico o en el caso de La Infinita, eh, ¿qué dirías sobre eh, la retórica de estos dos textos? Yeah. Bueno, en los dos casos, por ejemplo, la personificación llama la atención. Hay, um, bueno, um, siguiendo con lo de La oda al tomate, um, hay una personificación del tomate Um, en, en un momento como matamos al tomate para luego um, gozar de su sabor y, um, y también tenemos algo similar o tal vez el, el opuesto, ¿no? Porque um, supuestamente la infinita tiene que ver con el cuerpo de la mujer, pero es una mujer que se compara con el mundo. Entonces hay casi, bueno, la objetificación de, del cuerpo de la mujer. Y, y una comparación con la naturaleza, los animales, etcétera. En el caso, bueno, siguiendo con hola al tomate, eh, no. por ahora sí, es cierto, ¿no? O sea, el, el tomate no entra y participa en toda una comunidad. ¿Mm? Uh -huh. Y a mí me interesó leyéndolo eh, esa relación entre el tomate y, y, y la comunidad y, y pensando, bueno, qué tipo de comunidad está describiendo a través de esta descripción del papel social ¿no? de, de, este, de esta fruta. ¿no? Qué lindo. Ya yeah, no lo había pensado, pero sí es como, bueno, toma lugar en, en la cocina, en las calles. Entonces hay un énfasis en lo local o casi la familia o una comunidad más bien no sé, um, pequeña se podría decir, un pueblito, algo así. Yeah. Pensé inmediatamente en, no sé, Valencia, algo así, por, por los tomates en la calle, pero un, una lectura un poco forzada por la historia de Neruda en, en España. Muy um, bien. Um, y, y no sé, y... y, y, y... Si tenemos tiempo hablaremos más de la infinita, uh -huh. eh, pero a lo mejor eh, sabremos que Neruda, entre otras cosas, eh, fue famoso por su política izquierdista. ¿no? Uh -huh. Y no sé si hay una política aquí. o sea, ¿Qué uh -huh. tipo de política eh, uh -huh. podemos, podríamos eh, ver aquí en esta hora al tomate humilde? Sí, de hecho, bueno, hay una tentación enorme de leer la política aquí y, y la parte que cité antes sobre eso de um, matar al tomate, inmediatamente pensé en um, el comunismo, la guerra civil española, en que, bueno, no, no creo que participara, pero no sé, apoyó a, um, a las fuerzas um, socialistas en España. Um, entonces pensé en eso y pensé en, no sé, la sangre en la calle, y, y claro, es, es una tentación con Neruda porque tiene un montón de poesía bien política, entonces leer ese poema, no pensando en, en lo rojo, como el comunismo o el socialismo, no sé, es, es difícil, <ríe> pero sí, lo noté también. <ríe> ¿Y, ¿Y lo lees así? ¿Crees que tiene que ver con la política? Bueno, pero quizás política en, eh, de forma cotidiana, ¿no? O sea, ya no la política de partidos uh -huh. políticos, ¿no? Sino eh, uh -huh. la política de mirar, um, dar valor uh -huh. a, a lo que normalmente no, no, se, no se mira, no se ve con uh -huh. mucha atención. Uh -huh. Que hay, hay, hay una política de, de la mirada, si quieres. Uh -huh ahí, sí. ¿no? O, o de lo que, de, de, de la valoración de lo que dices que es importante y lo que no es importante, ¿no? Y hay, hay una inversión quizás, ¿no? Con lo que dices sobre, con, con esta ruptura con la tradición literaria, mm -hmm. bueno, homenaje y a la vez eh, ruptura, mm -hmm. y que hay, hay una política eh, literaria, pero que, que también tiene sus implicaciones quizás sociales. Sí. Así estaba pensando. Sí, no, eso me contenta aún más, ¿no? Porque, bueno, con las odas elementales está enfocándose en, en lo local, lo, lo cotidiano y... Y claro, en la misma época está escribiendo el canto general, que tiene todo que ver con Chile, um, las alturas de Machu Picchu. Entonces está como volviendo a las raíces de Latinoamérica y, y pensando en lo indígena. Entonces sí, creo que um, sí, me quedo muy convencida por esa <ríe> idea de una política más bien del pueblo o de valorar um, lo latinoamericano. Uh -huh. Y el tomate es, es, es una planta latinoamericana, ¿no? O sea, bien, eh, su origen este, el, del nuevo mundo. Uh -huh. eh, bueno, tenemos como cinco minutos más. Eh, en la infinita, uh -huh. eh, no sé qué dirías tú, otra vez participa en una en torno una tradición, ¿no? Una uh -huh. tradición poética, retórica. Hemos leído algunos poemas eh, semejantes de la comparación de la mujer, o de la figura de la, figura de la mujer con la naturaleza, ¿no? Eh, ¿Ves aquí también una ruptura con esa tradición? O quizás en este caso es un, es un poema más convencional, ¿qué dirías? Hmm. Bueno, creo que a primera vista me parece un poema del de, de Neruda de siempre, ¿no? Entonces la, la mujer como objeto del deseo, del amor, um, una descripción de, del cuerpo de la mujer um, y claro, um, enfocándose en la naturaleza como una manera de comparar a esa mujer. Um, entonces, no, no sé si veo... No sé si veo una, una ruptura en la misma manera um, que lo vimos con la oda al tomate. Um, no sé, ¿qué, ¿qué opinas tú? Quisiera decir que sí, pero no estoy seguro. ¿no? O sea, quisi quis quisiera ver más diferencia aquí, no uh -huh. eh, pero no estoy, no estoy seguro. Uh -huh. eh, Estabas hablando al, al, al principio de los paratextos, los títulos. Estaba pensando yo en, en, en el título aquí, la infinita, y uh -huh. esa idea de eh, cómo medir o lo que no se puede, lo que se puede medir y lo que no se puede medir. Uh -huh. eh, eh, o sea, así se empieza el, el primer, um, la primera línea. Ves, estas manos han medido la tierra etcétera, etcétera, etcétera, mm -hmm. pero aquí con la infinidad femenina, mm -hmm. la infinidad corporeal, la infinidad, mm -hmm. no sé, que, que, que está explorando en, o que quiere habitar, es algo que ya no puede medir, que, que, que va más allá, que está más allá de cualquier medida posible. Mm -hmm. Lo que me llama la atención con la infinita Um, es, bueno, el yo poético y, y el tú poético, la presencia de un tú poético inmediatamente. Y um, sí, como me quedé pensando, ¿quién es ese tú poético? Um, ¿A quién se dirige? Um, sí, y, y parece, parece que es una mujer, ¿no? Entonces, porque hay, hay todo el cuerpo de la mujer descrito y... Um, no sé, ¿qué, ¿qué opinas sobre el poético poético? ¿A quién se dirigen el, el, bueno, la voz poética aquí? Lo que a mí, o sea, sí, me llamó la atención eso de, de los um, eh, las personas gramaticales, pero lo que me llamó la, la, la atención a mí fue que de hecho es, eh, está en todo en tercera persona. ¿no? O sea, mm. son estas manos mm -hmm. ¿no? que han tercera persona, ¿no? medido, han separado y sin embargo, cuando te recorren, o sea, no es cuando te recorro a ti, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, como como es, es otra otra personificación, si quieres, ¿no? Como si las manos tuviera su propia voluntad, ¿no? O su, uh -huh. su propia personalidad, ¿no? Como si no tuviera que ver con el uh -huh. yo, poético, ¿no? Como si estuviera él también mirando la misma cosa que, que, que quiere que ella, o, o el, el, el tú, también uh -huh. vea. Sí, qué interesante. No lo noté, pero es, es un yo poético bien pasivo, ¿no? Para mí. Y me pasaré la vida. Es como lo que me está pasando a mí. Yo no soy el sujeto de ese poema. Qué interesante. Yeah. Andando, andando, me pasaré la vida, como si no tuviera opción, ¿no? O sea, uh -huh. entonces es, bueno, es, es un poema sobre el deseo, eh, pero también, no sé, el, el, el instinto, o sea, el, el, el modo en que el deseo supera o el cuerpo supera la, la voluntad, la racionalidad, si quieres. ¿no? Yeah, yeah. Qué lindo, me encanta. Son, son poemas bonitos, ¿no? Sí, sí. Siempre podemos contar con Neruda al con momento de escribir un poema bien bonito. Bueno, Tamara, muchísimas gracias. Y, y por tu tiempo y, y por la conversación y por todo lo que nos has enseñado sobre estos dos textos. Gracias. Gracias a ustedes.